Buenos días, amiguitos de misa con niños. Ya están todos acomodados. Ya están todos acomodados. Están listos para recibir el día de hoy a un invitado muy especial. ¿Quieren saber quién es? Pues veamos Cierta noche se encontraba Mima muy dormida Y de repente empezó a soñar que estaba en el campo jugando muy contenta Corría, brincaba y daba vueltas De repente se puso a observar unos pájaros que volaban sobre su cabeza Mima empezó a sentir que su corazón latía muy rápido Y de pronto su corazón se quedó quieto Muy quieto Paró de latir y se convirtió en un nido, tenía forma de nido, tenía color de nido y tenía tamaño de nido Mima se preguntaba, ¿era yo acaso un árbol? ¿era yo una niña? ¿por qué en vez de corazón tenía un nido? En ese momento Mima se asustó mucho porque quería seguir siendo niña, no árbol estaba a punto de llorar cuando de repente sintió que a su nido llegaba una palomita blanca, blanca como la nieve, muy linda. Hola Mima, vengo del cielo a vivir contigo siempre y cuando tú quieras. Mima estaba muy afligida y confundida porque ahora en vez de corazón tenía un nido, pero Mima tuvo una gran idea, en realidad, pensándolo bien, era mejor ahora. Su amigo era un pájaro. Mima ahora tenía un nido de corazón. La verdad es que para mí no me importa un corazón o un nido. Lo importante es que me aceptes que me quede contigo. Mima aceptó gustosa a la paloma a que se quedara con ella, para siempre. Sería su amiga y su compañera. Iría con ellas a todas partes Podrían conversar en cualquier momento Mima sabía que la paloma venía del cielo Y que la aconsejaría cómo hacer las cosas bien Y ella se podría convertir en una niña alegre Servicial, cariñosa, obediente, solidaria y amable En ese mismo momento Despertó Mima bruscamente Pero con una sensación de felicidad que no podía explicar Hola Mima, te veo muy contenta ¿A poco tuviste un sueño? Y creo que fue muy agradable, ¿verdad? A ver, A ver ¿qué, ¿qué soñaste? soñaste? ¡Ah! Creo que ya entendí qué soñaste, mi mamá Soñaste con el Espíritu Santo Que fue enviado por el Padre Y tu amigo Jesús Para que viviera contigo Y no te olvides jamás de ellos, ¿verdad? ¡Excelente! Amiguitos, el Espíritu Santo nos regaló siete dones Para poder compartirlos con la gente Y así poder hablarles de las maravillas de Jesús ¿Saben cuáles son esos dones? ¿Se lo saben? Miren, para que se lo sepan Son la piedad, ciencia, fortaleza, consejo, inteligencia, sabiduría y respeto Así que va, bueno, vamos a llevarnos estos siete dones a casita Y vamos a usarlos durante la vida diaria, ¿ok? Excelente. Excelente, hasta la próxima amiguitos Bye bye